Hoy voy a mostraros una función poco usada en Excel, la función denominada Áreas. La función Áreas permite eh, devolver el número de zonas aisladas que entran en una referencia que le pasemos. ¿Vale? Sin embargo, tiene una peculiaridad. Para poder entender varios, varias, una selección de varios rangos, para ello hay que pasárselo entre paréntesis. Vamos a comprobarlo. Si seleccionamos un rango y en Excel pulsamos la tecla control, podremos seleccionar más trozos de rangos. ¿Vale? En este caso tenemos seleccionados cuatro rangos independientes. La función áreas, en este caso, nos devolvería este número de celdas remarcadas. Eso quiere decir que nos devolvería un 4. Vamos a comprobarlo. Vamos a fórmulas, insertar función y seleccionamos áreas. Áreas devuelve el número de áreas de una referencia. Un área es un rango de celdas contiguas o una única celda. Si seleccionamos y le pasamos referencias, vemos que en el momento que intentamos pasar una segunda referencia, se coge solo una. Si pulsamos Control y seleccionamos una segunda referencia, vemos que el número de referencia ha desaparecido. Repito, selecciono una sola zona y aparece un 1. Selecciono una segunda y el número desaparece. Si le doy a aceptar, demasiados argumentos para la función y no funciona. ¿Cómo hay que hacer para que funcione? Pues insertamos función, buscamos la función áreas y comenzamos con un paréntesis y a partir de ahí seleccionamos una, dos, tres y una celda. Cerramos paréntesis y nos indica que tenemos cuatro zonas seleccionadas. Ahí las tenemos, una, dos, tres y cuatro. Áreas lo que nos devuelve pues es esas zonas que hemos seleccionado. Otra forma de trabajar con áreas es definir las áreas por un nombre. Sabemos que podemos seleccionar celdas y en el cuadro de nombres indicarles un nombre. pues Por ejemplo, áreas fórmula. ¿Vale? y Voy a copiar este nombre. Si lo de intro, estos son tres zonas, ¿vale? De forma que si vengo aquí y selecciono varias fórmulas, son esas tres. Y si uso la función áreas, en este caso puedo usar el nombre de la zona para que me devuelva ese valor. Y si pincho, automáticamente me marca las tres zonas. ¿Qué peligro tiene esto? Pues que alguien vaya al administrador de nombres. Y elimine nuestra área. Si la eliminamos y cerramos, automáticamente nuestra función no tiene nada y da un error. Y hasta aquí el vídeo sobre la función áreas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.